Bueno, primero estamos en París, la capital de Francia, y voy rumbo a Costa de Marfil, a Billan. Quieren venir? Bueno, no estamos en Japón, pero pareciera con esa comida aquí se come japonés con esos eh, platos que se mueven. Bueno, no quiero comer esto porque conviene el avión, pero se sí, Lo chévere del aeropuerto de París es que hay mucho videojuego del, de los viejos Arcade, Arcade, no sé cómo se dice, así es gratis, obviamente Entonces, eso es lo bueno Uno elige su personaje, etcétera Entonces, de pelea, de Street Fighter De Tetris también Con el perrito Entonces, está muy chévere para jugar a Pac-Man también Bacano para volver a la infancia este cuál será Pac man también sí entonces está bastante chévere el aeropuerto de París. a África, eh, Costa de Marfil, la capital, eh, vamos a ver cómo funciona este país que es francófono, entonces es muy fácil para mí hablar con ellos, eh, solo se necesita una visa y, y pues vamos a ver cómo es África, nunca he ido al continente africano primera vez y chévere ir a un país francófono y espero que la gente sea tan bacana como la de América Latina, pero me imagino que sí. Estoy frente al aeropuerto de Avillán, está haciendo bastante calor, eso que ya son las 11 pasadas de la noche, pero es rico, a mí me gusta, muy tropical el clima. Bueno, vamos a conocer Costa de Marfil, lo que está chévere ya es que hay muchos animalitos hermosos para visitar y muchos niños jugando. Vamos a ver cómo se ve toda la ciudad de Abjan. Cerca de mi casa, lo bueno, si quiero orar, hay una iglesia que dice que Jesús te ama. Se mete todo en francés porque en Costa de Marfil es perfectamente francés, país francófono. Los niños están bien vestidos. Bonjour. Están bien vestidos. Con ropa tradicional de cosas Más. La gente parece chévere. Hay un centro comercial que se llama Socose en Avillán. Exigen el tapaboca, pero la verdad no puedo quitar, creo que nadie dice nada o bajarlo por lo menos. Y eh, bueno, te chiquito el centro comercial, Voy a ver, un poquito. Aquí vemos que sí, no está para nada grande, pero chévere ver un centro comercial de acá. La moneda de acá son los francos CFA. Eh, que es una moneda que tenía Francia porque Francia colonizó el país hace años y se quedó como más o menos la moneda antigua de Francia. Un supermercado. Bueno, ese es el centro comercial de y lo chévere es que también tiene muchas tiendas francesas como que había es una marca francesa. Bueno, de marca también como Mango, creo que es de España, no sé. Entonces, sí, lo, lo interesante es que hay muchos, muchos negocios que son de Francia importados hasta acá. Ver aquí como italiano. Está el Burger King. Casi no hay McDonald's. Es lo raro. Pero obviamente, sí, comida italiana en todas partes. Y Burger King en todas partes. Pero vamos a ver si logró un restaurante más típico de acá me dijeron que arriba pues vamos a ver qué hay de eh, comida típica de Costa de Marfil. Son unos eh, mercados de artesanía eh, de Costa de Marfil, vemos que se venden muchas cosas típicas de acá, Côte d'Ivoire. Está muy chévere, ver cosas muy diferentes a las de Francia o de América Latina. cosas eh, en la calle y hay muchísima gente entonces, un mercado muy famoso pues de Abidjan la capital entonces el, es el mercado cocobico para los que no saben y, está me acaban de pedir dinero dije que no tengo entonces complicado pero bueno está chévere, pero me están como molestando mucho ahora ya para darles plata, así que creo que voy a dejar de grabar tanto. Me da pena es never Vous voyez bien que je suis une bonne personne. Ça. Enzo, es oh, que,. en plus tard. ce qu'il y Tu des panadas, ça sera pour ta prochaine vie parce que tu viens d'être engagé chez Disco Ah, mais, oui, c est c est ça. mais oui, ça It's lost but I know it's not true. <musique> I wanna put up eh, all my walls cause I'm not in the mood. Si entre una iglesia cristiana, vamos a ver cómo se ve. Bonjour Monsieur, c'est comment votre prénom? C'est Aurélia. Aurélia, estoy con Aurélia. Vous êtes prête? Oui. Ou... Ah, non, non. Ah d'accord. Eh, con Aurélia, ah, que me va a ah, mostrar la iglesia cristiana en Abidjan. Dentro de la iglesia, aquí también hacen música, es como una iglesia cristiana. Está chévere. Cerca de mi barrio hay la policía. Pues aquí está la policía. La comisaría de policía. Me parece chévere para que me protejan. Y ya se ve que hay bastante trancón que se están formando en las carreteras. Y lo chévere de Avillán es que no parece peligroso, la gente es como tranquila. Eso es lo bueno. Vamos a ver un mercado de Avijan. Vamos a ver que venden de todo. Aquí está la camiseta de Costa de Marfil. En, en naranja. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Hola, le Avijané. A La gente de Avijan. Muy chévere Me caen la ouais, si Abidjan. Sí, aquí está Abidjan. L Abidjan ouais, es yeah. súper joli. Sí, ouais, tranquilo, tranquilo. ¿De voilà. Abidjan, la Oui Sí, oui, sí. Oui. Ah, sí, sí. a Sí, sí, es yo soy Abraham. y Moi, voilà. Voilà. Vive la Côte d'Ivoire. Yeah. Yeah. Allez, la hora. A la la la gente es amable, entonces vamos a ver en el mercado si venden muchas cosas. Mucha ropa. Y entonces vamos a ver que venden cosas artesanales, Unos tambores. Unos cuadros. Un poco de todo. Tam tam. Tam tam. Aquí unos cuadros artesanales. Ouais, beaucoup de tableaux beaucoup de choses artisanales. Décorations. Décorations. Eh? Euh, ah oui, les décorations à la maison. T'as ah, vu ça Ah ouais, c'est super joli. Euh, y a débat, c beau, aller, tu peux rentrer filmé, hein. Ah oui, c'est très joli equi los éléphants seco costa de marfil. Ah, oui. Les éléphants comme voilà. la sélection. Bah tu pouvais tu veux quoi Euh bah, je me renseignais euh ai un ami a le, le maillot national de Voilà. Oui. Vous voyez ça Voilà ça. Ici la la Camestade Costa de marfil. Ah, on peut choisir la taille. Ouais, voilà. Et ça combien les les t-shirts Viens, viens à l'intérieur. Je voilà. Ça en combien On veut les chemises de ça recommestant. Comme tu vas tu veux comme quelle taille yo eh, prefiero orange orange va. oranje. Ouais, euh, okay. si, bon, en fait, ¿De qué tamaño Ok, Sí, bueno, en realidad es el plato de Es un plato de Es un poco pequeño. Bueno, te dejo para hacer la compra. Sí, oui, es y más grande. Abajo está el mercado de comida, especias, de todo también aquí. Para si si quiere frutas, verduras, se encuentra de todo. Voy a, gustar, a probar la comida marfileña. Vemos que es un poco de pescado. Vamos a ver qué tan rico es. Está muy rico, un poco picante, pero me gusta. Esta es Marfil con antigua colonia francesa, por eso que sí vemos bien. Eh, todo lo que es indicaciones, señalizaciones de la carretera es la mismísima que en Francia en Francia son las mismas señalizaciones eh, para manejar y todo igualita, igualita, igualita entonces podemos ver que se nota que es una ex colonia porque tienen muchas cosas en común marca, obviamente el idioma llegamos a una ay no me acuerdo cómo se dice en español Paguas en francés una iglesia podemos decir con muchas vendedoras de frutas eh, vamos a ver cómo se ve adentro de la iglesia es como más evangélica también hay muchas sillas y se ve muchas cosas de religión también hay mezquitas cosas así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 Start reversing All our minds We put the work in We got some work, man I can hear the demons call When they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 Every human, find a solution, my evolution A place like this, it didn't exist You made it like this So you can go pick the bad or the good Got a glass halfway And I know, it's easier to hide than just to lay low Not everyone in life has got a halo I'm standing in the red inside a payphone Just wanna break, no I'm not gonna give in Take a last shot, Michael J. Wynn No, I'm not a robot, I'm in my own skin